go <laughs> La licenciada Erika Mora, nutricionista. Todos queremos ir a la nutricionista. Vamos, hacemos la consulta, llevamos la receta una, dos semanas y en la tercera tiramos la toalla y de vuelta volvemos a subir de peso. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Qué está, fa qué está fallando? ¿O es la, mu la, la, la comida peruana, no sé, irresistible? Y bueno, no hacemos caso. Y siempre pues estamos eh, yendo a la nutricionista. Aquí nos va a hablar el día de hoy acerca de la alimentación para las personas con el hígado graso, este... Eh, eh, bueno, se convierte en una enfermedad muy seria de tener el hígado graso Y obviamente afecta a muchos, a muchos peruanos el día de hoy De esto nos va a hablar nuestra amiga la licenciada Erika Mora ¿Cómo está licenciada? Encantada, gracias por la invitación Bueno, vamos por partes, vamos por el hígado, la función del hígado bueno, el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro cuerpo, para saberlo. Entre una de ellas, metabolizar los macro micro y micronutrientes, o sea, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y por otro lado, también las vitaminas, activar de alguna manera las vitaminas y los minerales. Por otro lado, es también... uno tiene... de los órganos que chambea más. Exactamente. ¿No? También se encarga de, de alguna manera, de desintoxicar nuestro cuerpo y, por ejemplo, de sustancias tóxicas y de bebidas alcohólicas también, ¿no? Y el hígado graso. ¿Qué es ¿El, el hígado graso? Obviamente su nombre suena a, a, a que el hígado se llena de grasa, uh -huh. se, se llena por fuera, se llena por dentro. A ver, explíquenme un poquito de esto. Es, bueno, la acumulación de ácidos grasos libres y triglicéridos dentro de las células hepáticas. Uh -huh. eh, puede terminarse a través de análisis también de bioquímicos y también de ecografía. Pero este ¿no? hígado graso se, se, se convierte en hígado graso cuando yo consumo grasa. Eso es un, una concepción que tenemos todos, ¿no? Si a mí me detectan hígado graso, yo puedo decir, entonces no puedo comer nada de grasa, nunca más. Y en realidad... Tenemos que tener en cuenta que no solamente la, el exceso de grasa se convierte en grasa en nuestro cuerpo, sino también el exceso de carbohidratos se va a convertir en grasa en nuestro cuerpo. Entonces Las carnes, las carnes el también, de carnes, ah. eh, o el exceso también de, de, de carbohidratos de arroz, de pasta, de papa, de papas eh, fritas, etc. Mm. No solamente es la grasa en sí, no solamente son las frituras, sino también el exceso de carbohidratos, de todas las harinas, también se van a convertir en grasa en nuestro cuerpo. Mm. ¿Y quién se encarga de hacer eso? ¿Y quién se encarga de filtrar y de digamos es metabolizar hacia el, el hígado, hígado. es el hígado uh -huh. y cuál sería entonces la alimentación para las personas con hígado graso eh, lo que debemos hacer principalmente es moderar para empezar todos los macronutrientes, moderar el consumo de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Si es que el paciente presenta sobrepeso, es muy importante tener en cuenta que tiene que bajar de peso. Inicialmente, si es que hablamos del 3 al 5% de pérdida de peso, representa una mejora en las células del hígado. Si ya bajamos un 10%, si estamos hablando de una persona que tiene ya mucho sobrepeso, mejora muchísimo su pronóstico y también el funcionamiento del hígado. Eso es en primera instancia disminución de peso si es que hay sobrepeso. Ahora, ¿El sobrepeso va relacionado con el hígado ¿graso? Sí, definitivamente sí. O sí sí. sí claro. o sí. El exceso de calorías hace también que... O sea, mientras más sobrepeso infusión. tengas, tu hígado va a estar más afectado. Exactamente. Hay ya. más riesgo de sufrir esta enfermedad, ¿no? Que es la estetosis esto, hepática no alcohólica, que en este caso Ahora, es un hígado Si yo graso. tengo, porque está ahí por escalas, ¿no? Hígado graso grado 1, grado 2, grado 3, uh -huh. ¿no? Ya. Entonces, si por ejemplo, hace cuenta, yo no sé, uh -huh. yo tengo hígado graso en número 2. Ya. En número 2. Y yo mejoro mi alimentación. Baja Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Puedo sí, llegar definitivamente, a eliminar Sí, eh, 100 sí 100%? Lo que pasa es de que en lo que sucede es que hay, en alguna manera cuando hay exceso de consumo de grasas y hay una, un diagnóstico como este, empieza a haber como, como muerte de algunas células del hígado. Uh -huh. eh, si nosotros seguimos matando células del hígado, esas células probablemente no van a volver a revivir. Lo que sí podemos hacer es conservar nuestro hígado la mejor manera posible, evitando que haya, siga habiendo necrosis de estos de estas células hepáticas. ¿no? Uh -huh. eh, otro punto importante también es que tenemos que consumir buena cantidad de antioxidantes. De hecho, si es que estamos hablando de una enfermedad como esta, es una enfermedad que le produce estrés al cuerpo y también le produce inflamación. Nos, nos detenemos en antioxidantes. Uh -huh. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, estamos hablando de frutas y verduras. Es súper importante el consumo de ellas de manera diaria. De verduras, siempre acompañar nuestros platos principales de verduras de muchos colores. Más colores, mejor. Si es que estamos hablando de frutas, Tres es más que suficiente porque a veces decimos, yo como un montón de fruta y en realidad el exceso de, digamos, la fructosa el, el, en sí, el mismo azúcar de, de la fruta puede ocasionarnos problemas si es que se está consumiendo de manera desmesurada. Ahora viene la pregunta también del público, yo soy el público por si acaso. Doctora, ok, frutas, me gustan las frutas, pero más me gustan las frutas en jugo. Con leche, con mi azúcar, mi agua y me tomo dos vasos de jugo de fresa todos los días. Ya, ahí... ¿Estoy vivo o estoy mal? Estamos, no estamos bien. <risa> es que yo porque ayer me tomé dos vasos de jugo ya. de fresa. Lo no que sucede si ahí es que, de hecho, un componente que es bastante, digamos, tóxico o daña en nuestro hígado es la fructosa. La fruta tiene fructosa, pero el tema es que la naturaleza es súper sabia. Entonces, en la naturaleza está la fructosa de la fruta más fibra. Entonces hace que esa fibra entorpezca la absorción de la fructosa o de la glucosa en sí. Si consumimos ah, bueno. el jugo sin, digamos, licuado, sin, sin fibra, fruto. entonces va a hacer que esa glucosa, ese azúcar de la misma fruta, se absorba súper rápido. Hace directo. Exactamente. O sea, mejor es, entonces, ¿comer las frutas? Definitivamente. O sea, la gente que se toma su jugo de piña todas las mañanas? Mejor evitarlo. Y si es que no. me provoca y ya no puedo más a un jugo, le, le añado algo de fibra adicional. Puedo añadirle de repente chía, linaza o salvado, cosa que ahí estoy, digamos, tapando, que estoy quitando la fibra, poniéndole una fibra nueva y así también entorpeciendo la absorción de la glucosa en el cuerpo. Bueno, y entonces en la mm. mañana, por ejemplo, ¿qué podría yo comer? Fruta picada. Fruta picada, ya. Y... Lo que puedo incluir, y es algo que a veces teniendo problemas de hígado podemos pensar que no podemos, son lácteos. Pero lácteos que sean descremados y que sean fermentados. Un buen yogur, hablando de un yogur que sea fermentado, que tenga probióticos, va a ayudarme muchísimo porque está ¿Podría bastante... Ser ¿Leche? Eh, Podría ser leche, sí. Pensar, pero... Estoy pensando en mis amigos que no tienen acceso para, para consumir un yogur, ¿no? Mis amigos claro. que viven en todo el Perú, como dándonos ahí. Puede ser queso, leche sin ningún problema, pero tiene que ser descremado. Ya, hay que tratar de evitar los, eh, digamos, los quesos que son artesanales, que son buenísimos, son bien ricos y todo, pero tienen alto contenido de sodio y también tienen alto contenido de grasas. Entonces todo lácteo que consumamos tiene que ser descremado o si es posible 0% grasa, dentro de la medida posible. Y fruta, si es posible picada, sería genial y alguna fuente de grasa buena. Entonces ahí tenemos la chía, la linaza, el ajonjolí, de repente aceitunas o paltas son excelentes alternativas. En eh, media mañana y media tarde siempre incluir una fruta o también podemos añadir un puñadito de, de oleaginosas o frutos secos, o sea, maní, almendras, pecanas, pistachos, cualquiera de estas puede sí. ser buena alternativa. Y los almuerzos y las cenas, si es que podemos incluir dos veces a la semana o tres pescado, sería espectacular, claro. porque tiene omega 3 y tenemos que reducir la inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, pescado dos a tres veces por semana... Genial. No, el país es un, el Perú, perdón, es un país panero. Nosotros nos encantan sí. los panes, <risa> de, hasta ahí, de tamaño, formas y no uh -huh. sabores y eso. ¿Qué hacemos con el pan? ¿Y el eh, arroz? Sí, no es necesario restringirlo 100%, eh, en realidad la clave está en moderar las porciones. Si yo consumo un exceso de carbohidratos, ya hemos dicho que se va a acumular en el cuerpo como grasa, y vamos a hacer trabajar más a nuestro hígado. Entonces, tenemos que moderar el consumo y tratar de que todo grano sea integral o entero. Entonces, si es que es pan, procurar que sea pan integral, arroz, arroz integral y así sucesivamente. ¿Podemos incluir arroz? Sí, pero ¿qué tal si lo combinamos un poco? ¿Qué tal si... Hacemos más variación en la semana. ¿Qué tal si un día arroz, si otro día comemos menestras, si otro día comemos quinoa, otro día trigo, otro día como guarnición papa o camote? Claro, y así bueno. podemos ir variando todo. No me no restrinjo de nada, pero sí aprovecho los nutrientes que tenemos y la variedad que tenemos también acá. ¿no? Y entonces, nos vamos para, para, para el almuerzo, un almuerzo sano. A ver, ¿qué combinación podríamos hacer? Hay que nunca olvidarnos de las verduras. Ya, eso es súper importante. Ahí dice que, por ejemplo, que la mitad del plato tiene que ser verduras. Idealmente sí, pero eso no siempre se acomoda a todos. Eh, si tengo de repente a un adolescente que tiene bastante consumo de energía, si le pongo la mitad del plato de verduras, probablemente no, desmaya, no vaya a cubrir. Si, de, exacto, si no, vaya no sé qué, y eso se no que no come nada. Uh -huh. Pero si sí, hablando de una persona que quizás tiene sobrepeso o obesidad, hacer esa estrategia del plato es bastante positiva, porque no me privo de comer, si en mi casa ese día hicieron, eh, no sé, pues estofados, o con frijoles o cualquier tipo de preparación común y creo que comemos todos, todos los días. Sí. Entonces puedo consumir la mitad del plato de vegetales, un cuarto plato, una buena presa de lo que en ese momento hay, es esa carne, pollo, pescado y la guarnición, ¿no? No hay problema con la combinación de la guarnición en realidad, si como papa con arroz o papa con camote, en realidad no hay problema. El tema es que hay que procurar que sea en una cantidad medida y mesurada, ¿no? Que no sea más de un puño o una taza aproximadamente. Perfecto, muy bien. Bueno, licenciada Erika Mora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a seguir sus consejos, no se vaya para después anotar ahí pasar la consulta aquí nomás en el set y a ver si es que me ayuda con el hígado graso porque tengo, dice, eh, estoy en la escala 2 del hígado de Entonces hay que trabajar en la alimentación de todas maneras. Sí, pero me da pena dejar de comer tan no rico. No tenemos así. que dejar de comer hay que moderar, hay estrategias que nos pueden ayudar de todas maneras. Listo, perfecto. Sí. Muy bien, licenciada muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo ubicamos? Eh, yo estoy en la avenida El Polo 505 me pueden ubicar en mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista, en Instagram y en Facebook. Perfecto, muy bien licenciada, muchas gracias.